¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleepintora y aquí estamos con Pokémon Ultra Sol Nuzlocke Vamos primero que nada por aquí y por aquí Para coger esta dos que se nos había quedado atrás Y vamos a adelantar por aquí para ir a curar los Pokémon que estaban bastante... ¡Uy! Ahí hay un objeto Vale, ahora lo voy a buscar Y de paso, eh, cogemos al Pokémon de ruta ¿Vale? Porque claro, aquí en Ciudad Hawali -E Puedo atrapar un Pokémon. Además de la siguiente ruta. Así que primero vamos a curar. Y así ya estoy. Bueno, ya están los Pokémon curados. Y vamos a ir hacia el sitio donde estaba el del objeto. Y de paso, capturamos el Pokémon de ruta de Ciudad Hawali. Que sería un. Sorpresa, sorpresa, sorpresa, sorpresa, sorpresa. ¿Qué puede ser? Un miau alola. Bien. Que sea hembra, porfa. Hembra. Bien, <risa> ya, ya, alguien sabe quién qué, qué nombre va a tener este Pokémon. Venga, eh, qué uso, qué uso, qué uso, qué uso, qué uso. Hay que tener en cuenta que le saco unos cuantos, mmm, unos cuantos niveles buenos, ¿eh? Bueno. Y venga onda trueno. Patrueno, no creo que se lo cargue vale. Venga Andri Adriusito, no te lo cargue No te la cargue Adriusito, ahora no me mates a Adriusito <ríe> A ver, venga, vamos a cambiar de Pokémon Para que aguante A ver, vamos a meter a Fionitrix Que los ataques de Que el ataque mordisco no le va a hacer Mucho daño Ahora lo averiguaremos. Pues bien, bien Está bien vaticinado Y vamos a usar una Pokéball Para capturar a Radalaila Venga Uno Dos Tres Bien Bien, bien, bien Bien Radalaila es un miau de Alola Venga, venga. Sí, sabemos cómo se va a llamar y todo. Venga. sí. sí. ¿Puedes un mote? Sí. Rada. Laila. Rada Laila. A ver, -da La. -ila. Bien, por si acaso la había puesto mal. Y después se acabaría. Rayla Radalaira Antares. Una seguidora que le encanta mis newslog Y está viendo también este ladrón, así que... Radalaila, tienes que darle ahí el like bueno, ¿eh? Y seguimos por aquí y cogemos este objeto. Y vamos a curar, ¿no? Corre, corre. No, ya no quiero pelear más. No quiero pelear... Uf, uh, mira, fru fru. Por aquí salía un fru fru. Venga. No sé si subir dinero. Me... No, no, no. Venga. Quita. Salid. Huid. No he podido escapar. Uf, espérate, espérate, espérate. Si no puedo escapar, esto es un problema grande, ¿vale? Venga, vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a meter a... Vamos a meter a Anto. Y si subimos un poco de nivel, así que esto lo voy a poner rápido. Romel subió al nivel 14. ¿Quiere aprender con Millo Sí, claro que sí. Olvidamos... A ver. Este físico... Este físico... Malicioso. Adriucito al nivel 12. Furnitrix al 12. Radalaila al siete no hay mal que por bien no venga Bueno, ya he, ya he sanado un pelín a los Pokémon Y lo he cuidado un poquito también Que por cierto, Radalaila ser un Miauzalola Evolucionará a cierto nivel y con felicidad a tope Así que hay que darle mucha felicidad a, la, a Radalaila ¡Hala! yo grabando aquí el centro Pokémon bueno, de paso le digo, bueno, que ya tengo un equipo confeccionado de 5. Me falta uno para al menos tener los 6 Pokémon de rigor que ya debería de haber tenido en esta zona del juego. Pero bueno, vamos a ir por aquí y volvemos a la zona en donde estábamos antes. Aunque creo que por aquí también hay objetos. Vamos a ir. Sí, aquí hay un objeto. Una mini seta. Perfecto. Vámonos de la hierba. Eh, por cierto, voy a guardar, que no, no he guardado Y miramos también la, Las condiciones que tiene Radalaila Porque no sé qué, qué, qué habilidades tiene Tiene la habilidad experto Uy, qué guay Potencia los movimientos materiales del Pokémon Bien, porque yo pensaba que a tener recogida Como en el Pokémon Luna Luzloc Y eh, es una habilidad así buena para conseguir objetos que en el nulo viene muy, muy, muy, muy, muy, muy bien Ahí ya acabo de ver una domicinia Vamos, con esta 12 que mmm, hablo y solamente es para comprar comida Así que no vamos a hablar con ella Vamos a ver si alguno de estos nota un objeto No No hay objeto, ok Bueno, en Ciudad de Hawa Wally ya he visto una, dos... 3, 4 domicilio Esta es una zona nueva Que antes no estaba Solamente había un Un Machamp Y ahora hay un Machamp que dice que lleva un cartel Que dice, próxima apertura, fotoclub Alola. Lola Pero próxima apertura O sea, todavía no puedo acceder a ella Vamos a ver si por aquí hay algún objeto Hay un Aquí La MT Boss Bien eh, Vamos a hacer que Alguno de los Pokémon lo pueda Que lo, que lo aprenda Sobre todo alguien que lo necesite A ver, Pokédex Eco Boss Mira Radalaila puede aprender eco Boss Bien Ataque De tipo de estilo Ay, es que no me sale no físico, o sea, especial y vamos a así por aquí a ver, a ver, a ver policía sí me da algo no creo y dentro yo tampoco no creo creo que no había nada por aquí pues no. Nada. Una comisaría de policía que no sirve para nada. Bueno, para algo servirá, ¿no? Pero aquí actualmente no me sirve para nada. Pero aquí no hay objetos que yo vea. Así que vamos para aquí. Puerto. Hablamos con la señora esta. No me da nada. Otra domicilia. Creo que llevan cinco. No, seis. Llevo seis. vale me da un ataque x lo calletilla. y ya ella me da un de una defensa x perfecto el consola me da sola sola el señor habla, pero no, no da nada. A ver por aquí abajo: un objeto, una superposición y una domicilia más. Siete. Ok. Bueno, pues. Ah, sí, sí. Se me olvidaba. y domicilio no. vale, eh, lo que quería decir aquí dentro no había entrado en la casa de, de aquel señor mira, aquí hay otra domicilio llevan ocho y aquí hay un objeto corre un hétero hétero creíste a ver no me va nada el drifting, round tú me das algo. No. La señora esta. Una crep de Luminalia. Perfecto. A ver. Un crep de Luminalia. No, no, no. Vale. Perdona, estaba mirando. <risa> estaba mirando también el Twitter, ¿vale? A ver, el matchup no, da, no nota nada Esta señora Las puertas no se pueden entrar por aquí Vamos a subir al segundo piso Ni nada Pero el cuarto de Liam, sí ¿Puedo dormir aquí? Uy, voy a dormir la cama de, del capitán Uah. No sé A ver, por aquí algo tiene que haber Los trofeos ¡Ah! Otra domicilia. Nueve Bueno Nueve domicilias aquí Aunque Sí creo Y lo, lo suyo deberían ser que hubieran diez ¿No? Bueno, a lo mejor lo habrá más adelante O en algún lado que todavía no he llegado A ver ¿Es la pintora? lilia ¿Qué de ti? Te habrás dado cuenta de que soy algo indecisa No soy capaz de ni de elegir ni mi vestuario, aunque imagínate el camino a seguir Porque imagínate el camino a seguir ¿Será por eso que siempre me pierdo? Te diriges a la cual Sotobosque a hacer tu primera prueba, ¿verdad? Una vez leí un libro antiguo que decía que las pruebas eran antes como un viaje in in iniciativo quien hacía el recorrido insular probaba su fuerza en combate contra el, el espíritu guardián. He oído que Tapu Coco vino a Pueblo Lili porque le gustan los combates Pokémon. Quizá si te contaras con Tapu Coco, a lo mejor podríamos averiguar por qué os ayudó a ti y a Neurilla. Oh. Toma, esto es para ti. Este objeto se llama revivir, que no me sirve para nada, gracias. Y lo puedes usar para que un Pokémon debilitado se reponga y recupere un poco la fuerza. Si sí, se me muere, se muere, hija. L. Pintora, mucha suerte con tus pruebas. Quiero que sepas que aquí tiene todo mi apoyo. Vale, gracias, Lilia. Vamos a ir guardando. No sé cuánto queda. Pero <ríe> bueno. A ver, no hay más por aquí. Tower. Ya está, Elipintora. Pintora. Más tranquilo que un Snorla recién comido. ¿Por qué no lo acaricias otro poco? Al final acabará cogiéndote cariño. Vamos a acariciarlo. Acaricia la nariz Agaricia Acaricia las patas delanteras, sí. Acaricia los cuernos. Pues no sé cuál es la buena. Vamos a poner a acaricia los cuernos, aunque no debería sentir nada, ¿no? Los cuernos y hueso ¿Qué contesto está el canalla? Estoy seguro de que puedes notar lo mucho que te gustan los Pokémon. Es más. Diría que Tauros está ansioso de emprender su propio recorrido insular. ¡Ho, ho, ho. adiós Papá Noé! Oh, ¡Ho, ho! ¡Oh, ho, ho! ¿Quieres jugar al pilla, a la Pilla Pilla? ¿No crees que puede ganar contra este viejo? ¡Cajuna! ¡Ah, este viejo Cajuna! Vale. ¿Pero aquí hay algo? No. Pues nada. ¿Siguiente ruta? ¡Oye, oye! Dos Pokémon de ruta en un día. A ver, ruta dos. ¡Señor! ¿Qué me dice el señor? Dice... Anda con cuidado, si ves moverse la hierba alta de la ruta 2. Algunos Pokémon se ocultan y atacan a los entrenadores que se, ven, que se aventuran en ella. A veces también dejan caer objetos después de los combates, así que atento. Mm, vale. Pues como digo yo siempre vamos a guardar. Pues tengo un poco de miedo. A ver, ¿qué puede ser? ¿Qué será? ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo! Tengo mucho miedo. Un Ekans. ¿Vale? Un Ekans. O sea, puedo tener un árbol. Uh, interesante. Venga. Intimidación, qué bueno. Qué bueno, tío. Intimidación. Vale, onda trueno. O sea, maliciosa también. O sea, Ekans es un poco por culero. Vale, Pokémon Donado, sí. Venga, vamos a usar un Impact Trueno, que no creo que le haga nada. Lo deja más de la mitad de vida. Uy, mordisco. A ver, Bombayman, ¿cuánto quita? 60 Impact Trueno. 40 y placaje 40 tengo un problema que si lo ataco más de la cuenta me lo cargo venga, vamos a probar coña una pokeball y que sea lo que Dios quiera por cierto, es una Ekans hembra así que tendremos que ponerle el nombre de una, de una suscriptora ¡Bien! ¡Atrapado! A ver, da el número para abajo, para aquí A ver, ¿qué suscriptoras hay? Sí, sí, sí Tengo muchas suscriptoras, así que me va a ser poco difícil Pero bueno Sí Y voy a poner un momento en pausa Vale, he encontrado el nombre De una suscriptora, se llama Ani Ani Núñez Creo que está participando en, un, en el sorteo Así que la llamamos Ani No te ofendas, eh no, no te estoy diciendo que eres una serpiente, ni una víbora Ni una cobra, ni nada de eso, vale Simplemente <risa> es que, oye, tocó. Y mira, esa señora quiere pelear. Así que vamos a pelear. Lo que no sé qué Pokémon me va a sacar. Y puede ser esto un poco estropicio. Eh, Empezamos con Andrusito o cambiamos, cambiamos de Pokémon. Vamos a meterla a la isla. Venga Estás haciendo el recorrido insular, ¿verdad? Pues a ver si puedes superar esta prueba Batir a toda a toda una modelo como yo Uh, es una modelo Venga, modelo Modélate. Modelo Adriana Te desafía, un saludo a todas las Adrianas Que tiene un Pokémon Es un Cutiefly Wow Pues mira, me vendría de perlas Hecans Es decir, anime vendría de perlas ahora sin embargo Radalaila tiene todas de perder eh, ¿qué hago? ¿voy a usar el Mecobot? ¡no! ¡no que me mata Radalaila! ¡no! Dios mío me la ha jugado mucho Pokémon a ver, es tipo bicho Vale, vamos a atacar por la parte bicho. Y vamos a meter a Romel. Paralizador. Bueno, hijo perra. Bueno, hijo mosquito. Vamos a usar un colmillo ígneo. Cuánto quita el viento férico. Y esto no quita. Sin embargo, mira mira todo lo que le quitó a Radalaila, ¿eh? A ver, Romel, usa colmillo igno por favor. Ah, que tiene también sorber. Bueno, pero sorber tipo planta no me preocupa. Pero sin embargo, si hubiese puesto tanto, sí que me hubiese preocupado mucho. A ver, colmillo igno Y se lo carga de un golpe. Muy bien, Romel. También lo vamos a, jugar, vamos a jugar un poquito también con ellos después Radalide al 8 Anto al 13 ¡Wow! Visto lo visto, eres capaz de superar cualquier prueba Vale Pues nada Vamos al centro de Pokémon Y yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Al menos por hoy Porque... Ya van casi, casi 20 minutos y no quiero alargarlo mucho más, ¿vale? Así que nada, yo lo voy voy guardando, voy grabando y, y curando todos los pokés. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Por cierto, dale aquí like aquí abajo en la derecha, si te ha gustado. Y si todavía no eres suscriptor y quieres suscribirte para ver este, este desafío, puedes suscribirte también aquí abajo a la derecha, ¿vale? Pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.